anoche yo tuve una pequeña discusión con mi ex pareja y le recogí su ropa y se la dejé en el garaje para que se la llevara cuando él volvió qué pasa que se llevó su ropa se enfureció y como a la vuelta de dos horas me levanto a orinar me acuesto tranquila y me levanté y veo que está todo revuelto que se me habían metido a la casa me robaron lavadora me robaron dinero que tenía aquí en la mesa estaba forcejeando la puerta de mi cuarto con ese cuchillo, me robaron un tanque de gas y no sé qué cuántas cosas más, un teléfono móvil que tenía ahí también. Aquí estaba la lavadora en este cuarto. Que no se llevaron la bocina porque no le dio tiempo. La bocina estaba aquí. Al lado. La, la lavadora estaba aquí tapada al lado de esta bocina. Entonces, ¿usted sospecha que pudo ser él? Sí. Sospecho de él porque él estaba muy enfurecido Porque yo le dije que no quería nada con él Que se me fuera de mi casa Entonces la casa estaba cerrada Claro Y él tiene llave de la casa Claro O sea que entraron por la puerta principal, lo abrieron Claro, el, el candado lo abrieron Y como yo tenía el pestillo puesto de la puerta de madera Pues se metió por la ventana Se ¿Cómo? metieron por la ventana ¿Cómo a qué hora usted dijo, entonces que pudo ocurrir esto? Entre las 3 y las 4 de la mañana Wow. Entonces, ¿cómo se llama esa persona? Eh, le dice en el mello. El mello. Yo le hago un llamado. Mira, mello, si tú ves esto, por favor, yo no te quiero hacer daño. Lo único que deseo es que tú me devuelvas mis cosas. No te vi, pero estoy segura que si no fuiste tú, mandaste a alguien a que me hicieran el daño. ¿Qué, qué tiempo de relación tienen ustedes? Un año, pero viviendo juntos teníamos aquí un mes. ¿La separación qué pasó entonces? Eh... Problemas personales, inconvenientes. Entonces, repítame, dígame todo lo que le llevó. Una lavadora grande, valorada en 30 mil pesos. Un tanque de gas, que no sé cuánto cuesta. Un teléfono móvil Samsung, valorado en 20 mil pesos aquí. 3 euros, 300 euros y 5 mil pesos dominicanos. Eso es lo que yo me he estado dando cuenta hasta ahora. Porque no, no he mirado bien a ver si me falta algo más. ¿Cómo se llama este sector? Hermanas Mirabal, Calle Gastón y Fedeline, antes de llegar al tanque del agua. ¿Qué tiempo lleva ustedes residiendo aquí viviendo? Eh, yo no resido aquí en el país, pero tengo 20 días que llegué aquí. ¿Esta es su vivienda, su residencia? Alquilada. La alquilé recientemente, hace un mes. Bueno, ¿cómo es el nombre es suyo? Mariela. ¿Mariela qué? Guzmán. Y vuelve y le hago un llamado. Por favor, yo no te quiero hacer daño. Yo quiero que tú me devuelvas lo mío, que tú no sabes cómo yo me gano mi cosa.